Gracias, vicepresidente. Gracias, Bueno, a ver si relajamos un poquito el ambiente. Señoría, guarden silencio, por favor. La moción que traemos hoy procede de la interpelación al ministro de Justicia sobre si el Gobierno garantiza adecuada, adecuadamente la confesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución. Con la moción, instamos al Gobierno a garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado, evitando en su actividad la promoción de cualquier creencia o acción religiosa mediante símbolos, documentos o actos, y a establecer un protocolo de obligado cumplimiento en todos los niveles, por el que se garantice la no confesionalidad del Estado en los actos oficiales organizados por la Administración y por los representantes públicos, fuerzas armadas y de orden público. Me decía el otro día el ministro de Justicia que creía que el Gobierno garantiza adecuada y plenamente la confesionalidad del Estado. Pues yo no lo creo y muchos ejemplos expuse de actos realizados en esta misma legislatura donde es evidente que no se estaba respetando la neutralidad del Estado banderas a media asta en Semana Santa en los cuarteles y en la sede del Ministerio de Defensa, medallas a santos o preponderancia de programas religiosos en las prisiones, etcétera, etcétera. Y no creo que se puedan calificar de anecdóticos, como decía el señor Rafael Catalá. Y esto no debe mezclarse con la libertad religiosa, a la que insistentemente aludía el ministro en la contestación a la interpelación. Me decía que en la toma de posesión de un alto cargo es la decisión individual de esa persona la que hace que pueda haber un crucifijo o no en su toma de posesión, porque está ejerciendo también su derecho de libertad religiosa. La pregunta que tenemos que hacernos con esta moción es muy sencilla. ¿Es apropiado que en la toma de posesión del presidente de Estado, de los ministros o de un alcalde o un concejal haya invocaciones a una religión concreta? Me reconocerán que este hecho parece contradecir el principio de la confesionalidad del Estado, o al menos no ser plenamente respetuoso con el pluralismo de las confesiones. ¿O qué pensaría si un ministro, qué pasaría si un ministro, un concejal que fuera de religión musulmana reclamara la presencia del Corán en su juramento o promesa, sería la misma su opinión? desde luego mi máximo respeto a las convicciones religiosas, a la religiosidad que pueda tener el presidente del Gobierno o los ministros, los alcaldes o los concejales, como cualquier otro ciudadano español, pero no debe mezclarse esa convicción religiosa con su función pública en el Gobierno del Estado ni tampoco esgrimir el artículo 9.2 de la Constitución para que en las prisiones españolas, por ejemplo, existan más programas religiosos que de la sociedad civil. La igualdad ante la ley que proclama la Constitución debe prevalecer en la cuestión de la neutralidad del Estado ante la cuestión religiosa, aunque, además, sea una evidencia que la sociedad española y de las diferentes nacionalidades se ha secularizado enormemente y se manifiesta tolerante y plural. Por ello, merece y requiere, si cabe, ahora más que nunca un Estado a confesional en sus disposiciones, en sus actuaciones y en sus manifestaciones. Los valores superiores del ordenamiento constitucional son la libertad la justicia social, la igualdad y el pluralismo político. Nada se dice en la Constitución acerca de promocionar ni una religión exclusiva o un pluralismo religioso y, consecuentemente, ni uno ni otro debe figurar entre los objetivos de un Estado que se proclama no confesional y que reconoce los principios antedichos. En palabras del profesor de filosofía Antonio aramayona, el verdadero frentismo o polarización entre lo público y lo privado se debe al cerril mantenimiento de lo privado dentro de lo público o en lugar de lo público. Necesitamos reglas claras y nítidas para asegurar la confesionalidad del Estado, reconocida en el artículo 16.3 de la Constitución, y eso es lo que estamos pidiendo con esta moción. Y esto no va contra nadie, no lo confundan, la libertad religiosa está asegurada es simplemente desarrollar con unos protocolos claros lo que la Constitución consagra, la confesionalidad del Estado y la neutralidad de las instituciones. Hay que evitar las confusiones entre la actividad pública y las funciones religiosas y acabar con la quiebra de la neutralidad estatal en materia religiosa a la que llevamos asistiendo en esta legislatura. Gestos que nos evocan a tiempos predemocráticos, en los que existía una religión oficial y una plena confusión entre el plano institucional público y el religioso. Nuestro estado constitucional implica que las respetables creencias religiosas que se puedan tener en la esfera privada no puedan trasladarse al ámbito institucional, y esa es la esencia de esta moción, que espero que partidos tan constitucionales como el que tiene una mayoría absolutísima en esta Cámara apoyen. Y sí. Las leyes están para cumplirlas, pero todas. Gracias.